Señores, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy les voy a mostrar cómo utilizar el Complete Anatomy 2022. Cómo ustedes pueden instalarlo y utilizarlo de manera adecuada para poder repasar la asignatura de anatomía humana. Quédese en este video que les explico cómo hacerlo. ¡Disfrútenlo! Lo primero que hacemos es ir a nuestro Microsoft Store y buscamos Complete Anatomy 2022 en el buscador. Ya lo tenemos descargado. Y vamos a darle abrir para poder mostrar lo que haremos a continuación. Bien, inmediatamente estamos acá en nuestra aplicación que ya hemos descargado. Vamos ahora a hacer el proceso para poder registrarnos. Y lo hacemos de esta manera. Buscamos nuestro país, que es República Dominicana. Le damos a continuar. Saltamos esto. Le damos a cerrar esto. Y ya estamos dentro de la plataforma. Miren acá. Los modelos anatómicos que me van a aparecer. Solamente sería la parte esquelética. Por ejemplo. Entramos aquí para mostrar la parte ósea. Este es un pequeño tutorial. Lo podemos saltar acá. Y miren aquí. Esta parte es lo que yo quiero que ustedes se fijen. Ahí solamente no aparece sistema esquelético y sistema conjuntivo. Y miren acá, me sale esto. Empezar, iniciar sesión o registrarse. Vamos a hacer lo siguiente para registrarnos. Tener en cuenta que esta prueba es solamente por tres días. Podemos hacerlo con nuestro correo electrónico. Si quieren utilizarlo comúnmente, podemos hacer lo siguiente. Pongan atención. Nos vamos a nuestro buscador y ponemos acá generador de correo electrónico y vamos a utilizar este vamos a utilizar este correo que es un poquito más corto le damos a copiar aquí y lo colocamos acá la misma contraseña bicicleta 1 bicicleta 2 bicicleta 3 Vamos a darle de nuevo, empezar o registrarme. Le doy acá donde dice empezar o registrarme, le doy a próximo y aquí escribo mi contraseña. Ahora sí, lo que pasa es que esto no me aparecía anteriormente. Le doy aquí a aceptar y le doy a próximo. Ahora tenemos esta parte, esperamos nuestro correo electrónico, ponemos nuestro nombre, Juan Pérez, por ejemplo. Ese va a ser nuestro nombre. Un poco sobre mí, yo soy estudiante, estudiante. Estudio licenciatura, estoy en el cuarto año de enfermería. Enfermería registrarme, semáforo 1, 2 y 3 ahí no hay bicicleta y ahora sí vamos ahora al correo electrónico verificamos nuestro correo que debe llegar acá y le vamos a dar a revisar el correo miren acá esto fue lo que nos llegó hace 15 segundos esto, lo abrimos, lo abrimos, le damos acá si soy yo y luego nos vamos directamente acá que he verificado mi correo electrónico y miren bien señores, pongan atención acá, fue aparecido todo esto acá debajo que no estaba anteriormente. ¿Entendido? Y aquí sale el sello de prueba. Eso es lo que vamos a tener. Con relación a los músculos, si yo quiero agregar los músculos, miren bien en ese mismo sistema que estamos colocando acá. Y en la parte esquelética, recuerden que ese ya estaba. Si yo quiero agregar otros huesos, ahí podemos hacer lo siguiente. También le voy a dar atrás para que vean la diferencia. Y todo lo que se encuentra activo, todo lo que se encuentra activado en este Atlas. Además de que nos aparecen todas estas estructuras que serían ya los diferentes sistemas que vamos ahí agregando, podemos ver lo siguiente. Vamos a darle atrás para que ustedes puedan ver la diferencia en cómo nos aparecía anteriormente y cómo nos aparece en la actualidad. Vamos a darle a inicio. Podemos darle acá también. Vamos a cerrarlo y lo vamos a abrir nuevamente. Lo buscamos acá. Le damos a anclar a barra de tarea. Lo tenemos aquí y lo podemos abrir para poder evidenciar y verificar todo lo que tiene desde el inicio esperamos unos segundos a que inicie miren ahora jóvenes me aparece prueba y me aparecen todos estos contenidos solamente ahorita me aparecía modelos le puedo dar a modelos de nuevo para que podamos evidenciar lo que aparecía solamente era la parte esquelética ahora yo puedo agregar todo lo que me plazca sistema esquelético la parte de conjuntivo tejido conjuntivo también puedo agregar le puedo dar acercamiento para que se vaya viendo mejor las estructuras que estamos mostrándole miren la calidad de la imagen podemos agregarle músculos la parte muscular miren bien podemos agregarle otro sistema en el caso de irrigación las arterias agregarle las arterias ahí podemos ir viendo sistema arterial de la cara Podemos agregarle la, las venas. Vamos a agregarle las venas. Para que se vaya poniendo un poquito más complejo. Y miren la coloración que tiene. Muy chulo, señores. Muy, muy chulo. Miren. Si yo señalo una de ellas, por ejemplo, esta acá, de la vena yugular externa, la voy a seleccionar. Y vamos a ver lo que nos aparece. Acá. Estas informaciones son de utilidad, miren, esto que se ve acá. El origen de la vena yugular externa es la unión de la división posterior de la vena retromandibular y la vena auricular posterior. Pero, algunos autores mencionan específicamente que la vena se va a formar en el espesor de la glándula parótida por la unión de la vena maxilar y la vena temporal superficial, en el espesor de la glándula parótida. El trayecto desciende oblicuamente eh, superficial al músculo mastoideo y drena en la vena subclavia. Las tributarias de ella son la vena yugular anterior, la auricular posterior, la cervical transversa, también la supraescapular. Supra ¿Entendido? Si podemos colocar acá una imagen para que se vea de manera individual la parte ósea y la vena yugular externa. Le damos atrás y podemos mostrar también, en el caso de los músculos, de los huesos, vamos a seleccionar la mandíbula para poder evidenciar ese hueso de manera individual. Por ejemplo, si queremos mostrar detalladamente la mandíbula, aquí tenemos el hueso individual y podemos estudiarlo de una manera adecuada. Si quiero señalar alguna de las estructuras, por ejemplo acá, estas son las fosa submandibular Ahí se aloja la glándula submandibular. Aquí le habla de algunas características. Estas serían la fosita sublingual. ¿Entendido? Aquí tenemos el agujero mandibular. Ese agujero que se ve ahí. Y la espina de Speak o espina mandibular. Este es el ángulo de la mandíbula, la rama ascendente, el cuerpo de la mandíbula. Y así. Señores, esto es interesante para que ustedes puedan estudiar anatomía de una manera adecuada. Hasta aquí este video. Si les gustó, déjenme su comentario. Y si pudieron descargarlo, también me dejan en los comentarios. El doctor se estuvo con ustedes. Nos vemos en un próximo video. Bye.